Ya no voy a insistir más. Que pase lo que tenga que pasar. Hola, soy Ricardo Niño. Me complace tenerte en esta nueva oportunidad aquí en v Ya no voy a insistir más. Que pase lo que tenga que pasar. Vaya, ¿cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces hemos desistido de estar con una persona porque no vemos ni una pizca de interés de ella hacia nosotros? Muchas veces creemos que somos débiles por no seguir intentando, pero lo cierto es que nos cansamos, así de simple, eso es lo que parece, detrás de un ¿qué más da?, está una persona decepcionada y cansada de insistir una y otra vez, y aunque el amor no se acabe, al menos no de la noche a la mañana, la paciencia llega a su límite. ¿Vamos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo rogaremos atención? O peor aún, ¿hasta cuándo rogaremos amor? ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué ocurre contigo? Mereces algo mejor, y lo sabes. Cuando estás con alguien y sientes que el frío abunda entre ustedes, amigo, amiga, es momento de tomar otro rumbo. No es fácil dejarte de insistir, lo reconozco. Pero ese es el primer paso para sentir amor por nosotros mismos. Ese dolor nos ayuda a entender muchas cosas y nos hacemos más fuertes emocionalmente. Sabes, si quieres a una persona, cuando haces lo imposible para que sea feliz, incluso haces a un lado tu felicidad por la de él, ella. Y eso no está bien. Jamás debemos sacrificar nuestra felicidad por alguien más. ¡Escúchame bien! ¡Jamás! Si esa persona no demuestra interés, y sientes que has agotado todos tus recursos, deja de insistir. El amor morirá poco a poco, y no te voy a mentir, te va a doler, pero deberás ser fuerte. Lo peor que podemos hacer, es andar por la vida mendigando amor. No puedes exigirle a alguien que te dedique parte de su tiempo, si esa persona de verdad te quiere, hará espacio. Aunque esté abarrotada de trabajo, te dedicará el tiempo que sea necesario. Entiende que si una persona te busca solo para que le ayudes a salir de un apuro, esa persona no te quiere, solo te utiliza. ¿Qué? ¿Muy cruel lo que te acabo de decir? Pues es cierto, estás consciente de eso, pero el amor no te ha cegado tanto que no te das cuenta. ¡Abre los ojos! ¿Qué esperas? Cuando alguien te diga que no tiene tiempo para ti, es porque no siente ningún interés hacia ti. Eso debes entenderlo. Deja de esperar que otros reaccionen. En ocasiones, ese tiempo de espera se vuelve largo y muy duro. Nos decepcionamos una y otra vez y sigues ahí. Porque muy en el fondo pensamos que esa persona va a cambiar. Dejar de insistir nos duele. Nos duele más de lo que imaginamos. Un dolor que sale del corazón y llega hasta nuestro cerebro. Dolor que puede derrumbarnos por completo. Pero no podemos dejar que el dolor se apodere de nosotros, ¿verdad? El trabajo será duro, ¿ok? Debemos ayudarnos a sanar. Cuando dejamos de insistir nos valoramos, nos queremos más. Es lo mejor que podemos hacer. Pero no solo eso nos hará bien. Cuando salimos de una situación tan desagradable como esa, comenzamos a valorar a otras personas. Personas que siempre estuvieron a nuestro alrededor, pero nunca nos dimos cuenta. No te preocupes, nunca es tarde. Si dejas de insistir esperando que algo bueno ocurra, que esa persona decida mostrar algún tipo de interés, pero no reacciona y continúa como si nada hubiese ocurrido. Esa será la mejor señal que el universo podrá darte para que te alejes. Quien de verdad te quiere, lo demostrará, ya sea hoy, mañana, pero lo hará. Tal vez te parezca algo duro y un poco difícil, pero si esa persona no te busca, no la busques. Si no te llama, no la llames. Si no te valora, no le valores. Si no te da su amor, no le des el tuyo. Entiende que tus sentimientos son sagrados y no puedes malgastarlos con alguien que no vale la pena. Somos humanos, cometemos errores, nos caemos y levantamos, nos enamoramos y nos cansamos, nos cansamos de algo o de alguien cuando ya no hay interés. ¿Perfección? Eso no existe. El mundo no es de color rosa, aceptémoslo. Podemos lidiar cualquier batalla que queramos, pero siempre saldremos heridos en temas del amor. La vida está llena de obstáculos. Obstáculos que en ocasiones no podemos superar porque no tenemos a alguien a nuestro lado. Porque esa persona a quien llamamos compañero no nos ayuda. ¿Qué crees que está mal en lo que acabo de decir? ¡Exacto! ¡Todo! No podemos depender de alguien para ser feliz o surgir. ¡No! Dejemos esos pensamientos a un lado. Somos capaces de seguir adelante solos si eso queremos. Podemos sentir el deseo de estar con alguien, pero esa persona no será prioridad. La única prioridad seremos nosotros. Podemos construir los caminos que queramos. Si no sabes cuándo dejar de insistir, estés atento a cada señal que esa persona te dé. A veces están enfrente de nuestras narices y el amor que sentimos no nos permite verlas. ¿Sabes que es momento de dejar de insistir cuando la persona no te llama? O al menos no le nace enviarte un mensaje. No tengo tiempo. Esa es la peor excusa. En realidad se lo tiene, pero no para ti. Uno de los peores errores que podemos cometer es entrometernos en una relación. Aunque esa persona muestre algo de interés. Tal vez no seas más que un simple capricho, una aventura para él, ella. Solo está interesado en sí mismo, y tus intereses y gustos le valen. Y una de las mejores, cuando demuestras que estás cansado, y esa persona continúa con su vida dando a conocer que en realidad, el poco interés que alguna vez sintió por ti, era mentira. ¿Quieres más razones? Ok. Es decepcionante. Intentar salvar una relación. Dar todo de ti. ¿Para qué? Si igual no te van a valorar. Nos desgastamos tanto que no nos reconocemos. Estás amigo, amiga. Son razones obvias. Se acaba la confianza. Esto puede ocurrir por parte de los dos. A veces... Cometemos el error de decepcionar a alguien porque pensamos que nos va a perdonar. Pero lo que no sabemos es que su confianza y amor se desvanecen poco a poco. Caso similar ocurre cuando quieres confiar en esa persona. Pero es tanto daño que te ha hecho, que es imposible dejar a un lado el rencor y la desconfianza. Y es ahí cuando decides dejar de insistir. Los problemas son cada vez más grandes, debemos entender algo, las discusiones de pareja son muy comunes, de hecho hay quienes dicen que si una pareja no discute es por falta de comunicación, pero también debemos entender que cuando las discusiones se convierten en problemas más y más grandes y sentimos que todo lo que hacemos para arreglarlos resulta en vano, dejamos de insistir. Echamos todo a la suerte. Vaya error. No crecen juntos. A esto me refiero con el apoyo. El apoyo de la pareja es importante, y más cuando tienen planes juntos. Pero, si esa persona no comparte las mismas ideas que tú, ok, no está mal. Pero, aunque tengan metas distintas, siempre deben apoyarse. Y si tu pareja, en lugar de apoyarte, te limita y desanima, créeme que no vale la pena. Cuando dejas de insistir, demuestras que te valoras. Esta forma de pensar te ayudará a encontrar a alguien que te merezca. Debes dejar de insistir por aquella persona a la que no le importas y comenzar a insistir en ti. En el camino, llegarán nuevas personas nuevas ilusiones, todo se sentirá como la primera vez, y créeme, te gustará. Ámate más y ya, que pase lo que tenga que pasar. Que Dios te bendiga.